Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo 65-17 de Cafeterito Noche para hoy lunes 8 de mayo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizar Alta. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy pendientes todos los apostadores porque estamos a punto de conocer el resultado ganador. Cuatro... 9, 0, 0. Verifiquemos el resultado. Ganador. 4900. 4900. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Córdoba. Recuerde que el cafeterito es más oportunidad para ganar. Feliz noche.